Hola chicos, ¿cómo están? Uh, aquí les traigo un nuevo video, pues espero que les guste. Sí, güey, no mames. Este, con el relacionado del otro video que subí, del spam, que no hicieran spam en los canales. Aquí no hacemos esas cosas. Este, pues mucha gente se desuscribió de mi canal. Y pues, de hecho, pues no importa, ¿verdad? ¿Y yo qué culpa tengo? La cuestión es de que dejarles una notificación de que están dejando mucho spam en comentarios Bueno, tú estás pendejo, okay hijo? Pero bueno, a mí no me afecta eso ¿Desafecta a ustedes? tanto? <risa> sí, como si esas cosas pasaran Como suscriptores, tanto como persona ¿Por qué? Porque solamente hacen spam Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? A uno, a lo mejor sí nos afecta, ¿verdad? Porque YouTube a veces no nos recomienda por el spam que tenemos no. Ni verga, ni verga, güey. Pero bueno, el fin de todo esto lo hice no con intención de que ustedes se vayan, sino para que ustedes vean eh, el daño que hacen al canal o el daño que ustedes mismos están provocando. Déjate de puterías, Huasteco. Ok, bueno, este, habiendo decir todo esto, les traigo un nuevo video de memes también de Critical Ops. espero que les guste. Sí, güey, No mames eh, No olvides suscribirse al canal No, ni verga eh, ni verga güey. Y abajo tengo en la cajita de, de, de en la descripción Chequen la descripción Tengo canales para que se sus suscriban Ya vi, vi, vi. es sí, Y también apoyen a esos A estos canales que, que, que he dejado en la, en la descripción así como si estas cosas pasaran. Este, bueno, habiendo de decir todo esto, espero que les guste. Comenten, dejen un buen like. No, ni verga. Eh, ni verga, güey Y pues gracias por su apoyo. Les mando un saludo y yo el 2538. Déjate de puterías, Huasteco. Y nos vemos hasta el próximo video. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Estás bien pendejo. Bien pendejo. Bueno, me parece que este chico sea muy listo. ¡Maravillosa jugada! Bueno, ¿tú estás pendejo o okay, qué, hijo? ¡Me sí, güey! ¡No mames! ¡Eso no me lo esperaba! Fea. Son expertos, expertos Bob. Esta perra está loca. eso, eso es ser bárbaro sí te quería agarrar puerco cerdo depravado Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Pero qué imbécil. ¿Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte? Este poder que está surgiendo de mí... ¡Socías sí, de gangsters! ¡De gangsters! Perdón, carnal, era la hijo, hombre, disculpa. Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¡Esta perra está loca! ¡Ay, véale! ¡Apóntele bien! Bueno, tú estás pendejo, okay, hijo? Esto se va a poner feo. Eso no me lo esperaba. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Socias de the gangsters. De gangsters. Ciento minutos más tarde. Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Ciento minutos más tarde. Ya es toda, güey.